Esto está bonito, ¿ve esto? ¿Quién lo puso? ¿Eh? ¿Eh? Enes. Se? <into astronomy> este Enes. ¿Eh? Señores, <risa> en otra información, los kitipos de Baní no creen en el toque de queda ni el COVID-19, señores. ¿Eh? Tienen imágenes, tienen imágenes. Decenas de jóvenes, hembras y varones por debajo de los 30 años de edad, de edad, perdón desafiando las autoridades y, y también las torrenciales lluvias ¿eh? del huracán Esta que mantuvo de alerta verde la provincia de Peravia las últimas 48 horas y los peligros de COVID-19, abarrotaron centros de bebidas alcohólicas locales donde el distanciamiento físico y las mascarillas brillaron por su ausencia. Ya se ha convertido prácticamente en moda casi incontrolable por las autoridades policiales del municipio de Baní, que Colmadones y Dream vendan abiertamente su bebida alcohólica sin respetar la medida de control extravecida para evitar la expansión del coronavirus. Miren, miren, miren, señores, miren, miren eso. ¿Eh? Aunque muchos de estos negocios simulen tener sus puertas cerradas, para nadie es un secreto que tienen sus... Ventas por puertas traseras y ventanas manejadas en discreción, a pesar de los casos de coronavirus en la provincia sureña, parece no preocupar a una parte de la juventud y adultos mayores de esta ciudad. Señores, miren eso, pónganle audio, mira qué gordito, se atreve a morirse en dos minutos ese muchacho, ¿eh? <risa> Vamos a ver esto, señores. ¿Qué? <risa> Uy, vamos a correr ahora. Ay, ay, ay. <risa> <risa> Pero ahí se dio duro, <risa> ¿sí? <risa> <risa> ay, ay, Un hombre tan gordo. Mira, mira, mira, mira. ¿Y qué fue? ¿Y dónde fue que ahí se <risa> mandó? Y él le caso que se fue. Se le fue. <risa> ¿Y porque esa imagen de es sí. no la de Lione Fernández? Claro, claro eso, eso es lo que pasa. Búscala ahí, búscamela ahí, búscala ahí. Búscame de Lionel Fernández. La de Lionel también, es verdad, búscame la Leone. de Lionel. Por favor, dele Villalona de Lionel, búscala ahí. Es sin vergüenza. Te cuenta. Ey ten, ey. Ey, ey, ten cuenta, aquí el líder del COVID se llama él ahora. El líder del COVID, Leonel Fernández Reina. Ey, ¿Eh? increíble, ah, Carlos. No, no, por No, ahí. pon la imagen ahí. Pon la imagen, aquí no, aquí no tenemos paño tibio. Leonel, amigo Gélez, si no lo quieren poner. Ey, Gélez, ey. Ey, ey, está aquí. ¿No la tiene, la tiene. Villalones, entonces está pidiendo imágenes ay Dios no, mío. pero ya la gente la vio más no, de 4 mil más de cuatro mil personas claro, claro así y sí. lo bonito que hay gente que todavía quiere votar por ese hombre no, pues él tiene la cabeza conmigo digo no. que yo le hizo mucha gente rica tú entiendes y tiene que le debe claro, le agradece muchos generales claro, por eso. claro, claro. lo rico y tiene hay verbo y la gente la palabra claro. bonita lo enamora no, no, mira, mira, Lionel viene y te dice uno más uno, si usted piensa bien y cree en el partido Querido es pueblo dos. dominicano Querido pueblo dominicano un abrazo a la oposición al gobierno, porque es eh, amigo todo el mundo ¿Eh? Si él te va de un bolso y te lo da maquillado esto es increíble lo que está pasando en este país con, con este relajo de, de, de lo que es Toque de qué de no, eso. A contagiar a todo el mundo. Señores, pueden seguirme en las redes sociales, en Instagram, netoflow56, a seguir en Instagram, netoflow56, en la fanpage de Facebook, donde yo transmito el live del pueblo, es Papá. Néstor Flow Papá Tarima, no es Néstor Flow solo, Neto Flow Papá Tarima es en la fanpage de Facebook. Ahí que yo transmito y subo noticias también. Tú sabes que somos hermanos Carlos Rosario 56 en Instagram. Hey, Carlos Rosario 56, ahí usted va a ver ese caballero activo. El ahí. Talento. El, el talento. <risa> ¿Eh? San Francisco Macorís muy duro. Ya ustedes saben, nosotros estamos a partir de las 9 de la noche. Nueva... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! El ¡Líder del COVID! Mírenlo ahí cuánta, hasta en el piso. Ahí, no, ahí no cabe ahí. una agenda. Ahí no había una silla para otra gente. En el piso. El distanciamiento. El distancia. A dos metros están ahí. Señores, distanciamiento, ¿dónde está? Ah, ¿dónde está el, el, el dos metros de distancia? Claro, pero eso está atrás. Increíble, el líder del COVID está fuerte. <risa> Esto es increíble. Señores, pues yo creo que llegamos, llegamos al final, ya llegamos al final. Yo creo que llegamos al final. ¿Eh? Sí, llegamos al final con, con, con un videito, vamos a cerrar. Señores, mírenlo ahí el líder del COVID. ¿Eh? Esto es increíble. Carlos, ¿qué te opinas? Este de país está, está jodido por las por la cuatro esquinas. Él debe prenderle fuego. Se va el soporte y que ya se ganó su cuarto. <risa> se esfuerzo. So, que... No, ya, ya dio su no, tema. Soporte es mi locura. <risa> <risa> <risa> Señores, hasta mañana. Carlos, un placer estar contigo aquí. O sea, Señores, sin, siguen en sintonía con Telenor. Nosotros, no, Nosotros no vamos mañana. ¿eh? Estamos activos, dale ahí, flaco ahí, de lado, flaco ahí. Ah. De la mano con la educación del país, Telenor y la Asociación Dominicana de Empresas de Telecable, ADETEL, ponen a disposición del Ministerio.